Hola compañeros nosotros somos Amos Dimos recorridos por las calles de la Ciudad de México y esto fue lo que encontramos. La Ciudad de México, un atractivo turístico sorprendente. Cualquiera puede visitarlo, turistas y uno que otro mexicano perdido en sus ratos libres. La cultura del mexicano acerca de la basura es muy poca, ya que muchas veces por ignorancia, este tira su basura como si nada. Esto en parte también es apoyado porque las autoridades no prestan demasiada atención a lo que es la cultura de reciclaje. En nuestro recorrido logramos observar que a pesar de la belleza de las calles, no se escapaba de una que otra basura. Y la falta de botes y de personal de limpieza no apoya mucho tampoco a esta situación. Me llamo Alba Sonia Velazquez, tengo un año trabajando aquí. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor es... Que el mexicano aprenda a tirar la basura. Más aquí que en este lugar donde yo trabajo, hay muchas personas que no tienen la cultura de tirar la basura en su lugar. Qué calor en la ciudad. <risa> Se debería de enseñarte de Como pudimos observar, México tiene una muy poca cultura acerca de la recolección de basura. Pero tú como mexicano tienes la responsabilidad de hacer que esto no funcione así. En tus manos están las futuras generaciones acerca de cómo van a tratar a nuestro México.